Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido con las lecciones anteriores? ¿Bien? Me alegro. Vamos a seguir practicando siempre La y Mi Mayor para que lo mecanicen y después sea totalmente eh, automático cuando yo digo La, ustedes ya saben cuál es, y el Mi también. Sin embargo, vamos a hacer un rasgueo distinto que es un valsecito, que es pulgar, mano, mano. Con esto podemos tocar varias canciones, muchos valses y para empezar a tocar guitarra es perfecto. Hoy día les traigo llovendo eh, unos ojos negros, que es un clásico de nuestra música, así que espero la disfruten y que la compartan con sus eh, abuelas, tíos, con las personas mayores que están en su casa. Ahí va. suspirar Yep.